Yo soy Elvira Marejo Duarte y tengo un hijo que es Alejandro Acosta, que tiene 14 años y antes vivíamos en un alquiler, así los fines de semana veníamos ahí y entre semana él estaba conmigo en mi trabajo. Y ahora gracias si a Dios que no había otra oportunidad, él ya se puede quedar acá y yo me voy a trabajar y vengo así. Sí, y estamos muy contentos y él también. Ahora ya puede tener su perrito, está feliz. <risa> y es que antes íbamos un patrón hacia arriba y el tramo ese, ahora que no está saliendo, antes no podíamos hacer ni ruido. Ahora a llegar en tu casa, puedo hacer lo que quieras, y feliz, estamos contentos, gracias a Dios.